Muy buenas tardes, soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto, Chatumal TV, Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Estamos aquí en la casa de Mario Villanueva, Madrid. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido, Jonathan. Bienvenido, Carlos. Carlos Pérez Gracias. Suárez es el escritor de, de estos libros. Primer equipo de béisbol en la Liga Mexicana. La historia de los langosteros de Quintana Roo. Usted los ha de recordar. Eh, fue el primer equipo, ¿no? De, sí, sí, de, de, de, de, de fútbol, de béisbol de béis. profesional, perdón, en béisbol profesional en Quintana Roo. Sí. Y este otro libro de Carlos Pérez también que se llama Tocando la Bola, la historia, lo insólito, las entrevistas y los nuestros. Es, no tiene que platicar de esto porque además también lo, lo invité para que pudiera hablar de, de un evento que, que se va a llevar a cabo muy pronto, que es el caballo más hermoso de que del mundo o de dónde. <risa> el que hay más hermoso de Quintana Roo De Quintana Líe, Roo Porque vienen de todas partes ¿Sí? sí, ok, buenas tardes Carlos Buenas tardes Johnny Qué bonito es conversar con un colega ¿no? <risa> sí, como no, pero periodista comentarista Y agradezco al ingeniero por ser Oye, la yo, antes, de, antes que todo yo quisiera Que, pregun que preguntarte o, o que comentaras más bien Que nos contaras eh, la anécdota que me contaste y que de ahí salió la idea de, de la entrevista, porque eh, está interesante, me dijiste que un día pasaste por no sé dónde, en un puesto de revistas o de libros, y viste colgados tus libros. Bueno. Cuenta eh, la historia, por favor. Eh, voy a empezar mejor porque se escribe. ¿no? Eh, hubo una etapa en mi vida en donde mi pasión periodística Empecé a hacer que yo viaje a donde había un evento bueno, donde había una celebridad. Y esto ocasionó que me alejara un poco de la familia. Cuando yo ¿De regreso, tu familia? De mi familia. Cuando yo regreso, me doy cuenta que sacrifiqué a mi familia por hacer lo mm. que me gusta hacer. Me dediqué entonces a escribir, a hacer algo. Mientras, para que no llegase yo a mi casa... ¿Qué edad tenías más o menos? Eh, Estaba yo chamaco, estábamos hablando... Eh, tenía creo que 26, 27 años, 28, algo así. Y en el periodismo tenía yo creo que 3 o 4 años. Y ves que cuando te llega lo que te gusta hacer, claro. te apasionas y pierdes muchas cosas, ¿no? Entonces, pues comencé a escribir porque la noche tenía que alargarse para que yo me distraiga y no llegue yo a hacer una discusión en casa. Comencé a escribir y me di cuenta que poseía pues, yo las, las evidencias de lo que podía escribir, porque no puede escribirse un libro... No evidencias. No hay, evidencias. No hay algo que valga la pena escribir. Y eh, el primer libro que tocando la bola me tardé como 8 o 10 años porque no se había suscitado ciertas hazañas que, que aquí cuento. Enfócalo para que lo vean, por favor. Y aquí está. Tocando la bola. Y después de esto, yo mando a un editorial que me apoyó para hacerlo y de un tanto por ciento. Pero como los libros no se venden como en el mercado, que llevas tu fruta y si no lo compras el día se echa a perder, pues el libro se hicieron 500, creo que 500 libros se hicieron, y de pronto, pues no lo vendo, yo lo vendía yo a 50 pesos, ok, no los vendía y se lo daba a alguien, todos querían regalar O sea, sí tenían un precio, pero terminaba regalándolo, ¿no? Terminaba yo regalándolo porque ¿qué dijo que así le está pasando Llea? al Faro Llama. <ríe> <ríe> Saludos sí, al Faro Llama. Sí, sí, sí. que mañana presenta su libro por cierto en el Congreso de la Unión. Y este y de pronto un día cuando pasaron tres o cuatro años yo encuentro mis libros colgados sobre una cuerda en esta forma, ¿ok? Así estaban los libros colgados muchos y más me, me acerqué al Señor y digo, ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal. Y esos libros, le digo, pues se venden. Ah, se venden, sí. ¿Y ya cómo los venden? ¿En dónde estaba? ¿En, en una en una calle nada más. Parecía que era una... ¿Aquí en Chetumal? Sí, parecía que era un bazar. Ok. Donde no había ropa, había libros, había prendas y cosas, ¿no? Y yo le pregunté, ¿en serio? ¿Cuántos tiene? Tengo cerca de 90 libros. Ah, no, cuéntemelos bien, le digo. Y contó, tengo 96. ¿De, de este? del De, la, de este modelo, la bola? Le digo, se los compro todos. ¿A cómo me los va a dar? ¿A cómo valen? Pues valen a, a cinco pesos en ese entonces, ¿no? Se los compro a peso cada uno. Lléveselos, es más, déme menos. <risa> Estaba yo comprando mis propios libros. Qué chistoso. Y pensé que era mejor regalárselo a gente que podía creer en lo que uno empieza a hacer. Sí, claro. Ok. Y, y eso me acuerdo mucho porque yo siempre. Eh, pensaba que las cosas se pueden hacer Pero cuando comencé a, hacer, a usar la computadora de ese libro De repente ya había escrito 50 páginas esas es, tiene más de 100 Y de pronto se me va todo ¿Y cómo recupero yo lo que ya escribí? Ah, no me digas sí, ¿Cómo lo recupero? Pues se, ¿Se, ¿Se quemó fica... tu computadora? ¿o qué? No, no se quemó algo un, un bajón de luz, alguna cosa ¿Y cómo recupero todo? Hablo con una muchacha que fue mi alumna de la secundaria que era más avanzada yo, y me dice, déjame ver Ay, el profe cuánto recuperar, y recuperamos creo que 35 páginas, y volver a escribir, wow. volver a escribir escribir y corregir, y escribir y corregir y luego volver a corregir, porque los libros se tienen que corregir finalmente pues, lo terminé, lo presenté voy a hacer una pausa, para los que nos acaban de sintonizar, por decirlo de alguna manera, repito estamos en casa de Mari Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo y entrevistando a Carlos Pérez Suárez, eh, aquí lo puedo leer fácilmente, Carlos Pérez Suárez es un comentarista yucateco que ama, estudia y analiza el béisbol, su primer deporte. Inició su labor periodística en el sistema Quintana de Comunicación Social en el mes de enero de 1986. Ya tenía 10 años. Sí. Es licenciado en el idioma inglés y ejerce su profesión de maestro desde 1974. Ha entrevistado a muchos deportistas famosos como Julio César Chávez, Hugo Sánchez, Don King... No, Don no es deportista, no era deportista. <risas> Fernando promotor Valenzuela era promotor nada más. Sí. Es como si dijeras que Pepe Gómez es deportista, ¿no? <risas> <risas> Raúl González, Francisco Paquín Estrada, etc. Dice Carlos Pérez, Carlos, Carlos Pérez <risas> Suárez, eh, toma este turno de bateo con la seguridad que al lector mantendrá el interés de principios, de principio a fin, para guardar en su memoria todos los hechos en su relata. Es la, el, y, y aquí en la parte atrás del libro dice... En la pelota todo es bonito y emocionante. Es como el amor. Se gana, se pierde, se ríe, se llora. Pero al final siempre hay una hermosa relación. Esas son tus palabras, ¿no? Son mis palabras. Eh, pues fíjate que aquellos que les gustaría escribir, eh, no importa que no les paguen, no importa que no se vayan a vender los libros, lo importante es comenzar a escribir. Es el amor al arte. Tiempo después, fíjate, Johnny... ¿Este fue en qué año? En el 86, me parece. Por aquí debe decir Sí. el año. Al final, en la... Ahí debe estar. Sí, fue como en el 96. ¿Por qué comencé en el canal en el 96? En el Sí. aparece un momento Gracias de antemano. Gracias por agradecerme. Sí, ¿verdad? Este, Ahí aparece. Y, y en el 97 un año después imprimiste este el, otro la historia de los es que yo siempre he admirado a las personas que hacen algo por el juego de pelota y no porque conocí al ingeniero Mario sino porque se me ocurrió que era bueno sí, sí. Sí, que era bueno hacer algo por Quintana Roo y él creó el estadio Nachancán ¿okay? y el estadio Nachancán se llamaba Otompe Blanco y le empezaron a hacer movimientos con esta presencia. Y al ver que una persona invierte su dinero, o el dinero que le gusta por el béisbol, pues se empieza mi admiración. Digo, yo voy a escribir la historia, pero no sabía que iba a terminar muy rápido. Porque solamente fue un año que estuvieron en la Liga Mexicana. ¿En, ¿En qué año es? En eh, 97. ¿sí en el 97, 97 ¿sí? 900, Ese sí. mismo año que entró el Langostero, o sea, Ajá. de Quintana Roo, en ese mismo año escribiste el libro. Escribí el libro. Pusiste en el directorio aquí a, a, a, todos los a Ariel Magaña de, Carrillo. El Picho Magaña. El Picho era, Magaña. Eh, que él no era de Isla Mujeres, era, Isla Mujeres era de él, ¿no? Sí, <ríe> sí pues, Pero era, era el un... Año? un Fan del béisbol, como no ha había. Mira, Joaquín González Castro fue el vicepresidente. Sí, mis respetos a Joaquín vicepresidente vicepresidente. vicepresidente. vicepresidente, sí. Yo me acuerdo que se sentía en el ambiente como el decía Joaquín González Castro. Tenía confianza para mover, definir y tener cosas, porque sabía cómo el ingeniero Mario pensaba, ¿no? Y eso ayudaba mucho. Tomás Herrera Olechea era el Era el gerente. el gerente del equipo. Y aquí están todos los 165 partidos con sus resultados y con lo que sucedió en esos partidos. Ah, Rafa Lara era presidente municipal. Rafa Lara, sí, mi sí, respeto, sí. el hombre más fuerte jugando fútbol. Y el estadio se llamó Beto Ávila, allá en Cantón. Oye, y, y ya que recuperaste los libros, ¿los empezaste a regalar otra vez? <risa> no, todavía me quedan muchos que no he regalado. Este, Pues sí, intenté venderlos, intenté que en cada inauguración me compren pero los tus amigos prefieren que les regales algo. ¿Pero Langosteros financió el libro? Ni Langosteros ni nadie, el único que me apoyo fue el ingeniero Mario, pero sentí que el apoyo fue más por la amistad, por la Pero admisión. bueno, pues acá, acá atrás está la superior. La, la superior es un, no, ah, sí, bueno, un dinerito, sí, pero un dinerito, sí, muy pequeño. No muy pequeño, pero ya había Jorge, la Coca Cola mira Don Jorge Haddad, que daban cualquier cosa que dieran para mí. Eran medio piojos. <risa> <No, risa> medio. No, no, yo Agradecimientos no. a Mario Ernesto Villanueva Madrid, gobernador del estado de Quintana Roo. Uh -huh. A Paco Ortega, el Pacude. Sí, de Cude. A Lindia Osorio, capturista de datos. Jorge Díaz, el cilantro. Miren el nomás, cilantro, aquí está el, el fotógrafo. Hola, Lanes, el profe. Arsenio yo Escano, las fotos. Y fotógrafo, y Alfonso Rossellzi, sí, anotador de los langosteos, Rodríguez Rodríguez. Rodrigo Rodríguez Berlusunza, doctor oficial de los Leones de Yucatán. Catán. Sí, y ya murió. Sí. Bueno, ya han, mu han muerto varios, ¿no? El Picho también. Sí, bien. busca ya el juego que te guste. El no, juego, está muy el interesante. El 100, el 99, el, el 1, el 2, el primer boleto, ahí está todo. Para los apasionados del béisbol. De la estadística, que sí. Que es hay muchos, que son sí. muchos, muchos, muchos. Esto esto es oro puro. Definitivamente así Oye, y, y ahora estás coordinando un evento que va a ser precisamente en el Mostrenco, ¿no? Bueno, este, yo siempre admiré el Mostrenco por la belleza, es un paraíso para mí. Y no lleva la forma de hacer un evento allá, porque de pronto se me ocurrió durante la pandemia y ya no se podía reunirse. Entonces pensé que allí podía hacerse el caballo más hermoso, que es una exhibición de los caballos que se atreven a inscribirse a este evento, porque el caballo que se va a inscribir es porque cree que va a ganar el propietario, cree que puede ganar. ¿Quiénes Entonces, participan? Eh, participaré en esta ocasión de Bacalar, de José María Morelos, de Chetumal. Pero tienen nombres de ganaderías o, sí, o de, o de cuadras, charrerías. Cuadras, ¿no? cuadra, cuadras. La cuadra Bacalar, la cuadra este de José María Morelos, de, de David Vega Flota, de, este, de Chetumal, eh, El lienzo, El milagro, este varios amigos que van a venir con sus caballos, ¿no? Y hay algunos que no pueden porque tienen compromiso el día, pero no, no espero que venga todo el mundo. ¿no? No, es el 29 de abril, ¿no? 29 de abril a las 2 de la tarde estarán empezando ya el desfile de caballos en sus categorías, en caballo ligero, que son los que corren, los caballos de trabajo, que son los charros, tienen otra otra esta, fisonomía, otro fenotipo, la morfología del caballo. Los uh -huh. caballos en la carrera con barriles... Yo creo que va a ser un espectáculo que no se había visto durante más de 10 o 15 años, porque la primera vez que lo hice fue en el Lienzo del Milagro, después en la Ceiba, allí en José María Morelos, y ahora aquí. El plan mío era hacerlo, quise bajar, pero había muchos compromisos. Esto lo estás coordinando uh -huh. con Marisa Villanueva. Con el, la, la Marisa, con la Marisa Villanueva, con el Mario. Ingeniero Mario con el grupo de, de charros aquí del, del Mostrenco también. Bueno, con Mario, pues te está dando la bendición, nada más, ¿qué más quieres? ¿Por qué no puede coordinar nada? Pero yo creo pero que... Pero Marisa sí, Marisa pero, pero yo es. creo que hay una conjunción de esfuerzos, yo siento, me siento cobijado por una comprensión, que cuando se va a hacer un evento hay demasiados riesgos, pocos patrocinios, y que hay personas que tienen demasiada... Claro. Pero esas personas también ya lucharon por hacer algo grande. Yo esto algún día no. lo voy a hacer más grandioso. Si no yo, quizás alguna persona que lo esté viendo. ¿no? Usted sí. es fuerte, todavía te, te quedan muchos años. Eh, pues... No, mucho que aportarle a Quintana No, no sé, pero <risa> yo todavía no, no puedo jugar como antes, ¿no? Pero, pero tengo muchas ganas. Dicen que lo último que muere una persona es una vena. Y esa vena se llama pasión. Claro. Se llama gusto por lo que haces, ¿no? Y creo que... Este, le digo a los que están grabando, los que están aquí, que si no van a ir los suspenso. Está en vivo, Sí, si que no te están ir, escuchando. Si están, están viendo por allá al Chel Ramírez que fue campeón allí y eh, que viene de Cancún, que venga para acá porque necesitamos ver a su caballo diamante que ha sido campeón de estos eventos. Muy difícil creo, que a alguien le gane porque en Caballos Bailadores lo que cuenta es cómo coordinas tus movimientos con el caballo sin jalar mucho las riendas, sin, sin poner mucho la espuma, lo, lo haces bailar mujeres. al ritmo. Lo, lo haces bailar al ritmo solo con la pierna. Trabajando. No hagas una plumita Jenny, por favor. Una este, pluma para que nos autografie los, los libros. En el, en el Ahí en el escritorio. Y eh, eh, eh, ese es lo bonito de los caballos veladores. Y la mayoría que vienen son jovencitos, entre 15 y 16 años que tienen sus caballos. Ah, qué bien. Y va a ser un espectáculo, yo creo que les va a gustar muchísimo. ¿Va a haber costo? Va a haber costo, 100 pesos de entrada para los gastos de que Gracias, tenemos, eh. de trofeos. No, de, para él, nos tiene que autografiar los acá, libros, claro, con él gusto. es para que apuntemos. Ajá. ¿Cuánto Entonces, le vamos a quedar de ver? No, primero no, yo primero ni, el de Mario. Primero no, los grande. de Mario, sí. Acuérdate. Bueno, ok, primero los míos, pero, pero tiene que decir algo. Porque Will, no ha si no hablado. Primero si no tiene el convenio. No, ejemplo, no ha hablado nada, Mario. Es que los veo los dos muy animados. ¿Para qué hables si lo están tratando todos? <risa> ¿Cómo ves, Mario? Este, a ti te gustaba mucho la charrería, ¿no? Por eso sí, el yo, pero yo tengo el mostrenco y el Soy de origen campesino, pero junto con ellos me gustó mucho la equitación todo lo, todo lo que era con el trabajo de los equinos de los caballos eh, tuve una gran relación con todas las, todos los charros del de, de estado de Cancún en ese tiempo Torres vaca ahí cerca de Bonfil y aquí en Chetumal pues para qué digo yo creo que lo que está haciendo Carlos Pérez es sumamente importante. Así como en el béisbol, él nos crea una enciclopedia de lo que fue el primer equipo de la Liga Mexicana y, y establece ahí todos los detalles de cómo cómo se llevó a cabo el establecer el equipo y, y cómo fueron los juegos. Y, claro. Esto es una historia que vale muchísimo. El, por cierto, estaba viendo que hasta salí yo echando la sí, bola. Sí, sí, sí. Ahí este, estás. Pero ahora por toca Por otro lado, de Mari. tocando la bola, pues va más allá de, va más allá del, de la historia del béisbol en Quintana Roo. Tú puedes ver aquí, este, un jonrón de Yering, el Caballo de Hierro en 1931, que había dado el honrón y al correr sobrepasa al, al corredor que iba adelante, lo pasa y le hacen aún. Detallitos de, de Baby Ruth. Hey, bro, bro, bro. Esta es una historia que en verdad vale la pena. Es el béisbol a nivel internacional donde tiene una gran historia que es los Estados Unidos, pero volviendo al evento de caballos. Aquí nos trae el esfuerzo de Carlos, las diferentes posibilidades que, los caballos, que con los caballos se pueden presentar. No es lo común decir una carrera de caballos, no. Ver caballos, charros, con los charros haciendo suerte, caballos bailarines. Y pues todo lo que está dando en, en esta posibilidad, que en verdad yo invito a todos, Managua. Claro, claro. No se ha dado en muchos años algo así en Chetumal. Y creo que hay que ir al rescate, que es lo que nos plantea Carlos Pérez de todo lo referente a ¿En los Chetumal. Caballos. ¿Cuántos lugares hay preparados para este tipo de eventos como el Mostrenco? la calidad que presentan, ahorita está lo estamos remodelando, apenas le estamos dando un poco más de infraestructura. Hay muy pocos. Este, pero este evento se puede hacer en cualquier pueblo con que pongamos unas cintas, que los caballos no se van a escapar. No, no pero me, decí, me refería a si hay, con esas infraestructuras en Chetumal no, no hay, hay varios lugares. No, no, no, son... no creo que por lo que piden de ellos sitio para, sí, para estacionarse, sí. hay un sitio hermoso, hay claro, sí, Mostreco, con los remolques a morar los caballos y todo. Ahí les va a usar su agua, les va a dar su comida. caballerizas. Hay caballerizas en el fondo. Este... El cortijo se ve muy bonito, muy bien. ¿Lo es bueno? Sí, bueno, yo hace años que no entro a, a la parte... Muy de, de, de está atrás. hecho para... Un evento de lujo. Porque además tiene sus áreas donde... Son áreas VIP. Tenía como 18 años cuando entré. Tiene sus áreas ¿No? VIP. Y tengo 47. No, ahorita que vaya. Sí, sí voy a ir. Los servicios sanitarios muy bien. Eh, un área donde puede uno compartir con Eso lo acaban familia. de remodelar, ¿verdad? Porque sí, estuvo... Ya no estaba, mucho tiempo. Ya ha estado, pero se está remodelando. Claro. Entonces, este... Eh, yo siempre admiré esa obra, siempre que eh, le pido a Dios o a Santa Cruz un regalo, siempre le pido que se acuerde de un Mario que tiene un amigo que me lo regale. ¿no? Claro. Sí, pero Marisa no creo que tenga la <risa> no Mi, mi pero está muy bonito, de, el lienzo. Ese lienzo se hizo. Está muy bonito. Rey de 1976. Ah, ya. bastante. Bueno, Cuando yo nací... Era porque, muy joven como ingeniero. <risa> yo nací en el 76. Y, y aquello era un rancho, mi rancho. ¿Cómo no? Y sí, yo le, le dedicaba mucho tiempo a eso. Me gusta, me gusta todo lo que es el manejo de los caballos. Y creo que es una actividad que hay que fomentar la literatura. De hecho, en, en las rancherías, desde el que son niños, a, a los niños les enseñan a ser vaqueros y a las niñas este escaramuzas, ¿no? Es, sí. que, es que los equinos son una excelente este, equinoterapia. Sí, justamente se iba a decir. Sí. Hay, existe la equinoterapia donde los caballos son fundamentales para... Poder este, ayudar en la salud de niños, sí. por ejemplo. Sí, motriz, este, niños con problemas motrices de toda índole, eh, la equinoterapia les ayuda a recuperar, si no completo, parte de su, de su motriz. ¿no? Han habido escuelas en donde lo más importante es que el papá sepa, que con los papás hay que trabajar también, sepa que el niño no está descuidado, sepa que el caballo es un contacto, es un diálogo, eh, muy bonito, y el caballo no es una mascota, es un compañero más. Bueno, hay, hay caballos que, que son usados como mascota y también funcionan como mascotas, miniatura Hasta los miniaturas, como los que vendían, hay más miniaturas todavía como los sí. que tenía domicilio. Muy bonitos, chiquititos, parecían perritos que andaban. Oye, Carlos, pues la verdad es que hay mucho que hablar, podemos pasarnos... Claro. Todo el día. Un pero, día entero platicando, pero, pero, pero tenemos la mesa política que ya llegó por allá este, Ángel Ramírez y Javier Chávez Atasca. Eh, yo te agradezco en lo particular, a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias, este regalo, no solo de los libros, sino de, de tu presencia. Todo este, no, al contrario, Dios también, Esta charla vamos a volver a invitar a la gente a que le este eh, es sábado, ¿verdad? Es sábado 29, sábado 29 de abril. De abril a, las de la a las 2 de la tarde en el Mostrenco, lugar conocido ya. Es el rancho de Mario Madrid y su, y su familia. Eh, una charrería que va a incluir. Eh, caballos de trabajo. Es un concurso. Caballo de trabajo. Un concurso. Caballos de, de, de carriles, Increíble. los ligeros caballos bailadores, carreras con barriles. Eh, va a haber. El correo de, de la reata, reata también sí. estar Rubén Jauregui, debe estar por allá, también Edwis eh, y, y Rolly y varios... ¿Show de escaramuzas? Car no. No de escaramuzas. Eso no. No, eso no. Okay. Y pues bueno, por supuesto, agradecer a María Villanueva. Por que supuesto. Permita el espacio aquí para hacer esta entrevista, ¿no? Eh, no, y qué bueno, gracias por la oportunidad y mi felicitación a Carlos y mi invitación sincera, que vayan. Sí. Es el 29 de abril a las 2 de la tarde en el Mostrenco. Vale la pena. Además, una cuota de recuperación, pues casi casi simbólica, claro. 100 pesos. Y se van a echar un eventazo. Así es. Y hay comida y todo, va a haber comida y todo. Sí, ¿no? va a haber comida, va a haber venta de, de otras cositas allá. Un grupo de emprendedores creo que va eh, a trabajar un poco. y Pero lo más importante de esto es que va a haber contacto con los caballos. Claro, y que es familiar. si sí, la equitación, sí. el deporte sí. puesto es muy interesante, es muy bonito. Y no va a haber peligro de ninguna forma, aunque vamos a tener allá, pues, este, este, van, a, van a haber policías vigilando, va a haber este, la Cruz Roja, tiene caso de que haya una acción. Claro, como debe ser. yo ni No, al contrario, nuevamente, ingresa a ustedes, él es Carlos Pérez Suárez, estamos con Mario Villanueva Madrid también, y esto fue una entrevista más para Grupo Contrapunto. Hasta pronto. Bye.